Hola a todos, bienvenidos a este video de Paleografía y historia del suroccidente Colombiano, siglos XVI y XVII. Haremos una pequeña reflexión sobre la lectura de la información relativa a estos primeros siglos de conquista y transformación de ese territorio habitado durante siglos y milenios por etnias diversas y que hoy conocemos como Sur Occidente Colombiano. Si sí, bien el siglo XVI. En el siglo XVII pueden asumirse como otros, como espacios lejanos y distantes en un tiempo, diferentes y distintos en términos de funcionalidad técnica, ética, cultural. No podemos negar que venimos de ahí y que la mejor manera de interactuar con esa época tergiversada e idolatrada es precisamente el contacto con las fuentes de archivo, con el lenguaje y la escritura de aquel entonces. Es por ello que, lejos de algún lejo político, que se le quiera atañera a este video, recalcamos nuestra política ante todo es la de la liberalización del conocimiento y de facilitar e incentivar el acceso al mismo por medio de la difusión de herramientas investigativas, metodológicas, teóricas y reflexivas y hoy pretendemos ofrecer un camino más llevadero hacia la reconstrucción de ese pasado. Y traeremos a colación un concepto denominado la plenitud del pasado en aras de un abordaje un poco más holístico de cada época y contexto dentro de su propio universo. Y es que la interpretación y el estudio de las fuentes documentales va más allá de la creación de un discurso pedestre y monótono. El pasado es más que un conglomerado de glorias y desdichas. El pasado no es homogéneo en términos de representación, el pasado en sí parece insondable, pero eso no significa que sea inescrutable, son fragmentos del pasado los pues, que tenemos hoy en día, la pesquisa, esa arqueología del saber precisamente se refleja muy bien en los procesos de reconstrucción histórica del pasado, el pasado en toda su plenitud podría ser posible mediante lo que para produce es la vocación entre lo sensible, pero también entre otras cosas como anamnesis que habla Ferón, la arqueología, la historia, la paleontología, la geología, el arte, la tradición, etc. La búsqueda del pasado puede ser un ejercicio personal o colectivo. En este caso preguntémonos a lo que llamamos fuentes primarias o documentos de archivo y es que las siguientes palabras de López Pascual no pueden ser más claras hay que leer entre líneas y expandir el horizonte interpretativo de la historia puesto que un documento es pues, un universo una persona, un muerto, un repartimiento de indios, una ordenanza, el destino de unos, la información, y de donde se desprenden muchos datos. El documento es toda fuente informativa de la que el ingeniero del historiador sabe sacar algo para el mejor conocimiento del pasado considerado en el aspecto del pasado humano. Según la pregunta que se le ha hecho, es evidente que no puede decidir desde dónde empieza a acaba el documento. Poco a poco su noción se va ampliando hasta llegar a abarcar textos, momentos, y observación de toda clase la ampliación del concepto de documento a la par, con la profundización del concepto de historia. La estrecha concepción del texto solo conviene a una historia destabilizante, estrictamente de acontecimientos. En cambio, una historia que le haga preguntas al pasado nuevas, variadas, ambiciosas, sutiles, corresponde a una investigación amplificada en todo sentido, siguiendo huellas de toda especie que nos haya podido dejar el pasado multiforme a su plenitud, como nos dice López Pascual en el año de 1985. Si asumimos el documento como un hecho histórico, debemos asumir que existen múltiples aspectos que forman parte de tal acontecimiento o acontecimientos que puede remitir un hecho histórico. Estos aspectos pueden asociarse a un grupo de personas, a un individuo, a una región, a una época, pero no significa que sea este individuo, o este grupo, o esa región, lo único es estudiar o analizar, o más bien, poder es hacer concluir todos estos datos que nos ofrece la documentación histórica, y no solamente centrarnos en uno de ellos. Una probanza de méritos no solamente me dice que un conquistador está reclamando. El reconocimiento del rey a sus servicios no me dice un lugar, unos nombres o unas fechas nada más. Una carta no solo me habla de un destinatario de un asunto en concreto. Una visita o una tasación de indios no solo me va a ofrecer cantidad de materia prima o padrones. Con esto no quiero decir que podemos reconstruir todo el del pasado en su plenitud pero sí podemos aproximarnos más si leemos entre líneas e intertextos. Un documento es un universo en sí mismo, y hay que tener presente en que muchos mundos y contextos se hicieron los documentos que pretendemos abordar e interpretar. Durante mucho tiempo hubo una lectura fidedigna inerática, maniqueísta de la historia de la conquista, hasta cierto punto hispanófila, en un extremo, y desbordadamente indigenista en el otro. Nuestra región, el suroccidente, no es la excepción, y no es malo admitir que buena parte de los primeros estudios académicos y esfuerzos de transcripción sistemática o periódica de fuentes de archivo en el suroccidente colombiano, estuvo influenciada por el enamoramiento férreo hacia el pasado hispánico y monárquico de la región, nutrido, por cierto, de temores históricos que hoy en día siguen zanjando discusiones importantes en el que es el histórico y el uso público de la historia, al menos en la ciudad de Pasto y el departamento de Nariño. Problemas de otras cosas, Vemos un poco más hacia esa época, y es que durante toda la década de 1540, la villa de Pasto, Fundada en medio de muchas comunidades indígenas de etnias diferentes, comenzó un proceso de consolidación hacia un baluarte importante de los españoles en la región, que era de difícil tránsito y acceso. Para 1559 por cédula real, la joven Villa de Pasto se convierte en la ciudad de San Juan de Pasto, incluida en la gobernación de Copayán. La ciudad de Pasto, su distrito, Serían un importante nodo de comunicaciones, así como un punto de encuentro de muchas mercaderías de acopio de las mismas que eran traídas del Valle del Sibondoe. Barbacoa, a la provincia de Quito, es crucial entender que la ciudad recibió y asentó a algunos de los españoles que vivían las guerras entre españoles y conquistadores del Perú y que desató mucha violencia en la región. Por ello se destacó mucho los aportes de sus vecinos en el lado y en el bando realista de la confrontación. Asimismo, fue una zona donde proliferaron y prosperaron las encomiendas durante mucho tiempo. La provincia y distrito de Pasto fue residencia de algunas de las encomiendas más grandes de la gobernación de Copayán. La audiencia de Quito como fue la encomienda de Sibundoy, y sus aproximadamente 3.000 indígenas tributarios a la figura de Rodrigo Pérez de Sín, amiga, vecino de Pasto. Así pues, San Juan de Pasto se presenta como la ciudad de mayor importancia de la gobernación de Popayán, al menos en términos de densidad de población, número de encomiendas y fuerza laboral. Además, muchas expediciones de conquista y colonización tuvieron su origen en la joven ciudad, como en el caso de las guerras contra los Sindaguas por parte de los primeros conquistadores asentados, la colonización del Valle de la fundaciones de ciudades como Madrigal, Eiscancé, Es hija de sucumbidos y Ágreda de Mocoa, así como la aportación de pretrechos y soldados a las guerras contra países y fijados y las rebeliones de Gonzalo Pizarro, Álvaro de Ayón y Gonzalo Rodríguez, quien sería ese reedificador de la ciudad de Mocoa, y que se convertiría en el futuro un personaje histórico y un símbolo importante de la ciudad de Pasto. Pero también no hay que dejar de lado a otros actores fundamentales de la historia de la conquista como lo son los indígenas y los religiosos. Un aspecto importante de abordar en torno a la época de las primeras misiones y doctrinas en las provincias de los Pastos y Quillacino es la notable presencia de lenguas e intérpretes religiosos como Francisco de Jerez, o Andrés Moreno de Zúñiga, cuya documentación e información asociada nos muestra una panorámica y perspectiva muy popular y particular del que hacer evangelizador y el grado de integración y aceptación de los clérigos entre las comunidades indígenas. No de gratis el caso de Pedro de Nao que hemos transcrito, o que sea transcrito más bien, es una muestra impresionante del nivel de integración entre religiosos y caciques y sobre todo del papel de las artes, en especial de la música y la danza, en el adoctrinamiento y conversión de los indígenas al, al cristianismo. Asimismo, apreciamos que Pedro de Nao es artífice de la sujeción de indígenas cimarrones o fugitivos, vagabundos o encomenderos sin pagar tributo. Es crucial su presencia para la estabilidad de las doctrinas de los pastos, teniendo en cuenta la incorporación de muchos indígenas de Tavalo e incorporados al sistema de tributación. O bien, al leer la preocupación de los religiosos por la cantidad de indígenas que están muriendo sin confesión o bautismo, podemos inducir una situación no muy buena para las comunidades a pesar de los méritos y servicios de Pedro de Nao y otras casillas, en términos de que hay una mortandad significativa de infantes en las familias. Aunque a los religiosos de Quito les preocupa la salvación espiritual, esta situación descrita Focalizada en la ausencia de religiosos que entiendan las lenguas nativas Está denotando que las doctrinas y encomiendas tienen problemas importantes de subsistencia Como en Dioscuál, donde los religiosos renuentes a establecerse por ser tierra fragosa y mala Huyen y escapan madrugada Pero en el fondo las informaciones de estas probanzas nos dicen que Es muy difícil sacar provecho de estos lugares y entre líneas se puede apreciar la resistencia y la resiliencia de las comunidades de los pastos que tuvieron que lidiar no solamente con los efectos de la conquista militar y espiritual, sino también afrontar los daños colaterales derivados de los conflictos entre españoles como lo fue la guerra de encomenderos del Perú, donde facciones de los pastos se verían obligadas a elegir bandos y apoyar a Gonzalo Pizarro en algunos casos nos relatan algunos de los testigos de la proganza de servicios de conquistadores como Antonio Morán y sus hermanos. En el mundo y universo en el que se crearon los documentos que narran la historia del sur occidente colombiano, cada documento debe ser un contexto en particular y de él podemos trazar y reconstruir conexiones necesarias para hacernos una idea de lo que en realidad pueden decirnos respecto a su propia época, pero para ello es indispensable no solamente fijarnos en la estructura narrativa de los acontecimientos, sino entender la configuración morfológica de los documentos, entender que estamos hablando, en algunos casos, de copias producidas tiempo después de los acontecimientos, sujetas, en algunos casos, a correcciones o errores de transcripción. Así, también por ser una parte pequeña y no muestra representativa de esta época, y de lo que fue este espacio, que hoy denominamos sur Occidente colombiano en el siglo XVI y donde hubieron, como dijimos, infinidad de episodios y mucha variedad de etnias y pueblos asentados en esta región. Esperamos que con esta pequeña reflexión eh, entendamos que hace falta develar muchos de los episodios lugares y personas olvidadas, sí, olvidadas porque ya han sido abordados por otros investigadores en el pasado y que pues de una u otra manera encarnan aspectos neurálgicos y arquetípicos de nuestra memoria, de nuestra sociedad que nace en ese siglo XVI producto del choque de culturas y mestizaje fruto de la guerra y de la fe, de la resistencia y la resiliencia de los indígenas es por ello que no, no es recomendable hacer una lectura absoluta literal de los documentos de, de la época sino en lo posible entender su contexto por medio de la información que se ha consignado en ellos y de los distintos estudios bibliográficos, historiográficos, antropológicos, ¿sí? sociológicos e interdisciplinares que nos ayudan a comprender el contexto y las realidades en que fueron producidos. Sin más Quisiéramos agradecer su presencia, su atención y esperamos que sigan participando en esta experiencia que es el descubrimiento del pasado. Con esta pequeña reflexión y con este primer video iniciamos un pequeño proyecto que busca difundir y estudiar el placer investigativo del suroccidente colombiano. Mi nombre es Lo Fierro Leiton. Soy antropólogo de la Universidad Nacional y al presente estudiante de posgrado en la Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima.